Ay, Dios mío, yo siento como que yo estoy muy gorda. No, pero tú eres hermosa. Dije gorda, no fea. Estúpida.